Seguimos en este magazine y lo hacemos con nuestra sección habitual Flores para mi casa. Nos acompaña Javier, de Floristerías Mayo. Bienvenido una vez más. Hola Víctor, ¿qué tal? Venimos a hablar de algo que nos gusta mucho a todos. Venimos a hablar de la Navidad. La Navidad. Ya llegó... Casi. <risa> casi, casi. Bueno. bueno, sí, mira, una vez que pasa el puente, este el de la Inmaculada <risa> o Puente de la Constitución, ya, ya todo es Navidad, ya los adornos están por todos los sitios... Hay en algunos sitios que desde primeros de noviembre ya está la sí, Navidad. La verdad que sí. Y <risa> donde bueno. tiene que estar es en sus casas. No sí. sé si ya han decorado, si no han decorado todavía, o si han decorado, vamos a ofrecerles nuevas ideas. Sí, exactamente. Uh -huh. Nosotros ya ahora sí, a partir de, de este puente, para nosotros sí es el pistoletazo de salida, es cuando empezamos a hablar de la, de la reina, de la de esto, que es la poinsettia, porque luego hablamos de ella, como uh -huh. flor, Flor de la semana y, y empezamos ya a un montón de regalos, cenas de empresas, eh, de, de, decoración ya de las propias casas, Ajá. decoración de escaparates, que decoración ahora de la Ocho Salamanca, sí, que decoración no. sí, que la que hemos vale. hecho aquí, que, que, que bueno, yo creo que ha quedado una cosa bueno, diferente, uh -huh. la verdad que sí, que... son... Son, es una decoración hecha a base, ya que empezamos si quieres con ello, a base de este material que se llama salis. Salis. En este caso lo hemos utilizado en un color bronce. Uh -huh. Le hemos intercalado entre medias unos elementos que son unas estrellas en dos colores, bronce y rojo. Y luego le hemos puesto este tipo de angelitos. angelitos de la fuerte, ¿no? sí, menos mal que no hace mucho aire, si no tendríais aquí todo un son sonete todo el rato. Y luego eh, abajo le hemos puesto un nobilis, el nobilis este además es natural, es, es un espino, eh, es un material que es muy bonito, se da muy bien, tiene una duración impresionante durante toda la Navidad y la vamos a utilizar mucho para, para nuestros centros. Luego hemos utilizado estas bases que las hemos decorado un poco navideña, muy forma navideña. Que está todo el mundo muy contento cuando lo ve. Ya es ha quedado otra bonito. manera de entrar en el, en el plato ya lo hemos comentado al principio. Y vamos a ver si quieres ya con, sí. con esta composición. Partiendo de aquí te voy a decir, mira, en esto sí. lo que solemos hacer es elegir unos colores y unos eh, y, y, y, uno, y unas texturas. Normalmente, eh, yo aquí en este caso lo que he elegido que ha sido, pues el, por supuesto, el verde, uh -huh. que como elemento neutro, y luego el rojo y el, el color bronce. No he elegido oro, pues sino. Hemos venido de verde. ¿no? Sí, hemos venido de verde, conjuntados muy por, con el ambiente. Claro. Y, y, y, y digo, lo hemos cogido así. A mí me gusta más que el oro porque da un toque un poquito más diferente, más, más noble, digamos. Uh -huh. <coughs> Le hemos añadido el toque a, a, a la, de blanco o de los angelitos, pero la verdad es que son unos angelitos preciosos. Uh -huh. Y aquí vamos a hacer lo mismo. En <coughs> la decoración, estas. Vamos a hacer una decoración sobre un plato, en este caso es de terracota. Pero puede ser cualquier tipo de plato que tengamos o bandeja que tengamos por casa. Ajá. ¿Vale? Hemos traído una serie de elementos que son otra vez un elemento verde, que es el nobilis. Ajá. Eh, para compaginar con eso hemos traído un poco de musgo, que también es muy navideño. Y luego hemos traído algo que es muy importante, que es el tema de la luz. Unas velas, ¿Velas? es un tema como muy simbólicos, un lazo que también van los mismos colores, en rojo y en, y en color bronce, uh -huh. ¿vale? En los mismos colores, y luego como elementos aparte hemos traído naturales, hemos traído un tipo de fruto, berries, y unas piñas, y luego como elementos no naturales, unas bolas en tres tonos, de rojo, y unas estrellas en color eh, naranja. ¿De acuerdo? ¿O bronce? Perfecto. Es decir, hemos combinado en todo momento colores rojos y bronces. Y como estrella rojos, y, y flor, hemos traído rosas. Pero en este caso, y para que nos duren gran parte de la Navidad, hemos traído unas rosas en estabilizado. En estabilizado. Preservados también ahora se nos llama. Lo va, nos lo va a traducir al español, Javier. En español la gente <risa> las llama rosas eternas. Eh, sí, sobre todo rosas eternas es el nombre que más le dan. Eh, son un, un tipo de rosas que son naturales realmente. Lo que se le hace es que se, eh, se le extrae parte de la savia, eh, se deja un proceso de desecación que no es exactamente desecación y se le introducen una serie de productos. Con lo cual la rosa queda, pues eso, estabilizada, preservada, uh -huh. entre comillas, momificada. Eh, duración de esto con la textura que tú has tocado antes, que sí. tiene la textura realmente de una rosa normal, ¿Una rosa normal? Eh, puede durarte más de dos o tres años. En Madre estas con, mía. Sí, el, claro, hombre, el polvo, la luz y todo, hace que se sí, vaya. Bueno, uh -huh. nos vamos a poner a confeccionarlo. Mira, vamos a poner en nuestra base, lo primero, como siempre hacemos, una base del de elemento... Y vamos a utilizar una base con el nobilis. verde. De verde. ...y lo vamos a poner con el vamos Natural, a, ¿eh? Sí. Natural. Vamos a, vamos a poner lo que quede bien asentado ¿vale? bueno Y entre medias le vamos a poner unas piezas de musgo... ...que pues nos da un tono diferente de verde... ...vamos a ver, aquí... Va. ¿Sigue de moda el musgo? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Siempre está de moda? Sí, sí, sí, el musgo luego es algo un elemento que es muy navideño... ...hay una serie de elementos que son navideños como el pino el, o el musgo, o el, el elementos, la piña, uh -huh. la luz, que he dicho, es imprescindible, y luego el elemento rojo a mí me parece imprescindible también. Eh, no tiene que ser rojo siempre, hay veces que podemos hacer la Navidad en blanco o uh -huh. en otros colores. Distribuimos siempre triangulando, que eso ya lo hemos hecho ya más veces, uh -huh. distribuimos nuestros elementos. Vamos a colocar las velas como elemento principal, ¿vale? En el centro. En el centro que se supone que dan luz a, a todo claro. alrededor vamos a poner alguna, vamos a ir empezando a poner alguna rosa lo he traído para hacerlo de una forma muy sencilla en casa cuando lo hagamos eh, lo vamos a hacer con, con cualquier elemento no tiene por qué ser esto puede ser Ajá, cualquier otro elemento que tengamos por casa vale Ajá. siempre vamos a hacer una distribución muy sencilla como veis hombre yo le voy a decir que con esas rosas eternas van a triunfar seguro sí Exactamente, estas las tenemos siempre en la, en la tienda. Normalmente se las vamos a, quiere, a vender con tallo, luego se puede desmontar y volver a montar si se quiere. ¿Vale? Fruta, color. Color, exactamente, estamos combinando varios elementos y ahora sí. le vamos a añadir unas piñas. ¿Vale? Vamos a ir mezclando. Composición, ya saben que... Jugando. Sí, la palabra que a mí me oyes decir muchas veces, que es jugar con los elementos para conseguir un efecto. Y si divertido. no lo gusta, cambiamos. Cambiamos, exactamente. Vamos a poner el elemento del lazo, vamos a poner en este caso de este lado. Uh -huh. Se lo vamos a ayudar a poner aquí sobre el... para que luego no se nos vaya. Lo voy a pinchar sobre el musgo. Es la ventaja también de trabajar con esos materiales que podemos... Podemos pincharlo, podemos vamos hacer pincharlo. cosas con él. Y, y luego vamos a poner los otros dos elementos. Que como esto es naranjas, uh -huh. voy a ponerlo en dos puntos. ¿Vale? Eh, haciendo, triangulando otra vez, ¿vale? Utilizando la triangulación que hemos hecho antes. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ter terminar poniendo las bolas. Las bolas las vamos a poner aquí entre medias. Yo he elegido esta, este formato, podríamos haber elegido otro diferente, ¿vale? Esto no, no tiene por qué ser, ser así, podemos elegir formatos como más nos agrade montarlo. Uh -huh. En un momento, hemos, como ves, hemos montado nuestro centro ahí. para estas navidades. Perfecto, pues ahí lo tienen eh, y ahora queda también descubrir... Poner, eh, vamos a poner puede, este. Podemos descubrir la, la, la planta de la semana. La planta de la semana, sí. Que es una planta muy conocida por todos nosotros, que es una planta que está la ahora mismo tú. en muchas casas y con mucho cuidadito. Sí, vamos a hacer un poquitín hacia adelante esto. Y esta también la he traído adornada también ah. con los mismos elementos para que sí. quede todo muy conjuntado, que es ideal. Y traemos... ¿Tú como decías la llamabas? Flor de Pascua la llamabas. Flor de Pascua, que es como la mayoría de la gente <risa> la conoce, realmente es una euforbia pulchérrima. Eh, pascuero, Navidad, depende de los países y de Ajá. los sitios, los llaman de una forma o de otra. Es del suroeste de México, oriunda, es una planta que se da allí como en un arbusto, arbustos incluso que alcanzan una altura bastante importante. Uh -huh. eh, se da normalmente en esta época, eh, en la época, porque lo que quiere esta, esta planta es tener pocas horas de luz uh -huh. y muchas de, os, de oscuridad. Así es como se provoca la floración, ¿vale? Uh -huh. Pues sí, vemos que tiene además muchos... Sí, la floración realmente, mmm, lo que se llama floración-floración, aunque realmente la floración es eso, la floración realmente es esta tonalidad roja que van uh -huh. tomando lo Las que hojas. primero son hojas verdes, ¿de acuerdo? Ajá. Uh -huh y vale, eh, sí. Sí, ahí vemos esta, por ejemplo, que ya está tomando eh, el color rojizo. Van cambiando de color. ¿Temperatura? Pues ¿Temperatura? ni mucho frío ni mucho calor. La, idea, la temperatura ideal son entre unos 16-18 grados Ajá. hasta unos 20-22. Puede alcanzar temperaturas más altas, pero no es lo aconsejable. ¿Riego? riego pues riego en la, nunca abajo hemos siempre lo hemos dicho abajo que nunca tenga agua pero si sí regarlo cada dos tres días un poco y humedad ambiental si podemos que en las casas es realmente muy complicado eh, vamos a la tierra tocamos la tierra que esté ligeramente húmeda eso es lo ideal que tenemos que hacer con esta planta por lo demás es una planta que se da muy bien eh, dura mucho, tiene mucho. La floración dura normalmente como, o el estado como lo vemos ahora, gente que lo tiene muchísimo más tiempo, muchísimo. pero normalmente suelen ser como dos meses, dos meses y pico, tres meses, es decir, nuestra época de Navidad más o menos. Luego una vez que eso se poda, se le deja unos tallos como de 5 o 10 centímetros y se espera hasta el año que viene, que en agosto así empiezan a brotar sus primeros verdes, hasta que ahora, en esta época, Esa se pone maravilla. como la vemos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Esta flor que no puede faltar en ninguna, en ninguna casa de navidades. Cientos, cientos, cientos, ah, cientos, cientos yeah, yeah. De, de ellas vendemos todos lo, los años a nuestros clientes y la verdad, eh, luego, también los aconsejo, hay calidades. Eso es No muy se importante. dejen de engañar. eh. Eso es muy importante, porque vemos por ahí en algunos sitios... Los eh... precios no, no se dejen de engañar. Si van a comprar una flor para esa noche y no quieren que dure más, no hay ningún problema. Uh -huh. Si quieren una planta al que le dure por lo menos... Las navidades eh, vayas a un sitio especializado, como son nuestras floristería en mayo. Que tampoco va a ser un precio mucho más. No, no es mucho más. Aparte de nosotros siempre las vamos a dar con una serie de elementos, la maceta, unos eh, el, adornos, uh -huh. siempre envuelto en estos papeles uh -huh. que conoces, que utilizamos tan espectaculares. Siempre se la vamos a dar con un valor añadido que vaya con la planta. Que, y con que, una garantía. Sí, con una garantía, por supuesto. Es si ocurre en algún momento algo, eh, nosotros nos hacemos cargo uh -huh. de, de, de ello, ¿de acuerdo? Muy bien, pues aquí tienen, en eh, Floristerías Mayo pueden encontrar su flor para, para esta Navidad, para decorar sus casas y también, muy importante, para regalarla, que eso sí. también viene muy bien, hombre. No solo para comprarla regalar. para nosotros, regalarla a nuestros la, amigos, a temas La cena de madres. empresa ahora, los, los amigos invisibles, no, no es, invisible, claro, es un regalo que es muy baratito y que, bueno, que quedas, quedas fantástico, ¿vale? Que entra dentro de ese presupuesto que tenemos claro. siempre para, claro. para el regalo invisible. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias. Nos vemos en un par de semanas. Sí. Feliz Navidad a todos, nos vamos a seguir viendo aquí. Nosotros no les dejamos en paz, pero Javier volverá en... en sí, justo después, de yo creo, de, de Navidad, si sí, eso, nos vemos, ¿de Perfecto. acuerdo? muy bien. Pues seguimos con, con este más así con este 8 Magazine Salamanca